Y ¿Quién te paga? quién es el que te paga Te lo pido De buena manera, Explícame quién sos vos Qué haces acá Y qué haces para vivir ¿Quién te paga para que vos puedas vivir? Ajá, no sabes lo contestan No con la cámara? ¿No te crees que tenés poder por tener una cámara a los años? te crees que este gobierno de turno? ¿Quién te pensás que te voy comer? o tomar agua? Vení más cerca Vení más cerca Acércate un poco más, acá no, un buen primer plano. Cuando, cuando vos te das cuenta que estás no. destrozando un sistema de vida en donde, que, no. Que, no. digamos, trabaja no, y produce... No, no nos metemos ah, con un estilo de vida. Con un perito largo. Nosotros trabajamos no, y producimos no, no, no. y disfrutar no, no. de lo que hacemos. La realidad es todo no. de todo nuestro esfuerzo. ¿Vos qué supone? ¿Vamos a estar encantados de ver lo que ustedes se queden con ¿Qué una vaca cuando sale el sol? ¿Qué hace el sistema que se trató de hacer? En lo que así le fue, las zapatillas Nike, ¿Cuánto te salían? Son Nike. Yo no tengo Nike. ¿Sabes lo que es levantarte todo el día cuando sale el solcito? ¿Viste? gente que salió haciendo nada. No, no tiene el margen. ¿Tú no decís tu nombre y tu apellido, por favor? Quisiéramos saber. Yo no sabía que lo que te decía me podían en orejas. ¿Quién te dijo que tiras acá? ¿Cómo haces para estar acá? ¿Con qué plano? ¡Diablo! ¡De este tiene dos caravanas! hermanos son Sebastián, Juan Diego y Luis Miguel Echeverri. Mi familia siempre ha sido una de las más fuertes de Entre Ríos, fundamentalmente por el desarrollo de la actividad agropecuaria y de los medios de comunicación. Pero el éxito económico de este modelo está asegurado por un complejo entramado de contactos políticos, empresarios, judiciales y mediáticos, que les permite acceder a beneficios que ningún otro ciudadano común puede acceder. He decidido ceder el 40% de mi herencia para construir un proyecto agroecológico sobre las tierras que me corresponden. Se metieron con 40 personas, por la fuerza, eh, violando las ventanas de, una, de uno de los costados de la casa para meterse en la casa principal. Rumpieron 30, 40 personas armadas con picos palos, algunos con armas y este, asustaron al personal y dijeron ahora este campo es nuestro. Esto tiene una conducción y un liderazgo en la figura de, Jan, de Juan Graboy que es... Un verdadero problema para la Argentina. Su pensamiento, su visión guevarista, eh, esta idea estúpida de la reforma agraria. Parece que esto fue una maniobra de carácter político para intentar, digamos, eh, generar se llamaría, entre comillas, una lista de clases. Si entra esa gente a un campo, van a, después le dan vía libre a cualquier otro campo. ¿Dónde vamos a ir a parar con esto? usted hablaba de Venezuela. Venezuela empezó así también. Queremos volver a la naturalidad de que el dueño sea respetado como dueño y la propiedad privada sea respetada como propiedad privada. Cuando nos hablaron del Proyecto Artigas, nos pareció siempre como una buena idea, pero era como, bueno, a ver qué sale de todo eso, ¿no? Qué es posible, qué podemos construir, qué podemos hacer. Estamos logrando algo histórico, ¿no? Que es pararnos ante un poder que cree que con total impunidad puede manejar cualquier cosa y nosotros le estamos haciendo frente. Una mujer como Dolores, en conjunto con quienes queremos vivir de otra manera, le estamos diciendo que no. No solo a, a Luis Miguel Echevere y a Juan Diego y a sus hermanos, sino también a todo un modelo de producción que hoy se ve amenazado eh, porque nosotros queremos discutir eh, cómo se trabaja la tierra, quién es la dueña, quiénes son los dueños, para quiénes producen y, y a dónde va toda esa plata... Eh, ¿A dónde va todo ese alimento? Porque nuestro pueblo no, no recibe nada de eso, digamos. El proyecto Artigas constituye un punto de partida histórico para llevar adelante una serie de transformaciones sociales pensadas sobre la problemática de la producción eh, de alimentos que, en definitiva, se traduce en una punta de lanza. El proyecto Artigas no termina con... La estancia Casanueva no termina con las tierras de este territorio. no De ninguna manera es, es, es, un, es un paso final. Y creo que también es una inspiración muy fuerte para el conjunto de los movimientos sociales en lucha en la ruralidad. Y es preciso decir que también los desafíos que se avecinan tienen... El, el encauce de la furia de muchísimos sectores económicos que se sintieron tambaleados, así que lo único que nos resta es redoblar la apuesta. Y uno está enfrentando algo muy grande, ¿no? Y no es solo esta familia, sino que tenga un poder económico en cierta parte. Juan Diego, bueno, Bárbaro, un gusto escucharte. Lo que necesites, eh, estamos para apoyarte. Contá con ese apoyo, son 40 piojosos, sarnosos, punteros políticos. Hay plata, querido. Quedate tranquilo. Mandar algún guapo con ganas de pegarle a algún negro de mierda, eso que odiamos tanto. A estos hay que sacarlo, nos vamos a tener que organizar y lo vamos y lo sacamos y se terminó la historia. Y esto es un primer hecho histórico, ¿no? Donde damos vuelta a una página grande de la historia argentina ...donde se han expulsado comunidades indígena... ...donde se han expulsado campesinos... ...donde estas mafias han sido... El, ...todo el proceso de los 70... ...donde han matado a los compañeros... ...esto nos empodera... ...creo que va a ser un faro... ...para, para un nuevo proceso en la Argentina especialmente. Y en Entre Ríos puntualmente... Esto marca un parte aguas porque la provincia está atravesada por un sistema que es un sistema eh, hegemónico de producción basado en la soja eh, con el glifosato y los agrotóxicos como modelo ejemplar y, y esto ha traído consecuencias muy claras. La mayoría de los, de los grises que llega al Garraham son de Entre Ríos y eso no es casualidad. Eh, se fumiga al lado de las escuelas, se fumiga al lado de los pueblos eh, sin importar nada, ¿no? Como hay un sector que avanza permanentemente sobre todos los derechos de, de, con un total desprecio a las personas que lo rodean y a la sociedad en general ver retroceder un pasito aunque sea mínimo de esos sectores eh, que creo que puede hacer que, que avancemos mucho más como sociedad Cuando estábamos llegando a la estancia en ese momento estaba escuchando un tema de Mercedes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 Y a la estafa como recursos políticos Echeverri quizás no, nos quitó tierra a nosotros Porque hay un campo que es el 3, ese lo agarró él Lo agarró como lo agarró, lo y, agarró, porque agarró. Sí. y avanzó sobre la escuela con 70 hectáreas Volver al pasado es la impunidad para las mafias Para los valijeros.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 La isla que comparte hacienda con Echeverri corrupto y donde aterrizaba la avioneta. bueno. ¿En la isla que se va a pastar las vacas y las comparte con tu hermano, en serio? Peor, con las Margaritas Sociedad Anónima. Y Luis Miguel Echeverri no es solo eso, también el es dueño de un diario que explota trabajadores. Nosotros estamos de paro porque hace dos meses que no cobramos los sueldos. Tampoco tenemos cobertura social porque no paga las jubilaciones. Tengamos claro que sin justicia independiente y eficiente en de su desempeño no habrá república posible y el pasado habrá triunfado sobre el porvenir. Por ser mujer eh, me pasaron muchas cosas. Ya estaban... Eh, estaban como preestablecidas. Hay cosas que, que yo encontraba como paredes o como con puertas cerradas ya por solo hecho de que lo que, lo que te estaba planteando eh, lo planteaba una mujer eh, entonces un día eh, bueno llega a mí la encíclica del Papa Francisco eh, laudato si y eh, la leo la leo una vez, dos veces, me encantó, me encantó, me gustó, me gusta mucho, la releo permanentemente. Y hubo una, una enunciación del Papa, entre tantas, sobre la cultura del descarte. Yo tengo que recordar un momento en el que completé una idea o. Fue ese cuando leí la cultura del descarte y lo que significaba tanto para las personas como para eh, la naturaleza, la madre tierra, etc. Entonces yo dije, yo soy una descartada. Hay un señor en representación de los hermanos de Echeverri que quiere hablar con alguien. Si sí quiero que esto se solucione en paz y que ustedes tengan un salvoconducto para tratar de salir de la provincia sin ningún problema. Yo puedo estar muy tranquilo, pero no todo está tranquilo. Venimos en nombre de los dueños del campo a pedirle ¿Qué ¿Quiénes son por... para ustedes los dueños del campo? ¿Usted me viene a dar un consejo de lo que yo hago en mi casa? Discúlpeme, yo a usted no lo conozco. No entiendo por qué yo tengo que dar una explicación a usted. Bueno, yo lo, nosotros lo que venimos a decirle de buena manera es que tratemos de arreglar esto de una forma pacífica y de la mejor manera posible. Si usted quiere, señora... ¿Pero como... usted está amenazando? Bueno, no, no. no, no, yo no ¿Cuál amenazando? es la otra manera yo si no querer. es la pacífica? Dígame, ¿qué necesita? ¿Eh? Que se retiren, Que señora. se retiren de acá, señora. Que se retiren sin ningún problema. En el caso de Dolores entiendo que se conjugan un conjunto de cosas. Eh, ella viene a mostrar que el poder machista, patriarcal de... Eh, estos señores oligarcas y de estas familias que concentran la tierra, que son tradicionales, bueno, ya las compañías no quieren tener más ese lugar, Dolores viene a romper con eso, viene a decir que ella puede hacerse cargo de los negocios, que puede trabajar en un campo y que quiere vivir de otra manera. Y, y también es abrirnos un, un camino, ¿no? También es abrirnos un camino en donde muchas veces la política está atravesada por siempre compañeros varones, y por estos tipos que creen que, en el caso de los echeveres corruptos, creen que, por ser hombres, pueden manejar a su antojo lo que, lo que se les ocurre, digamos. Y bueno, no es así. Siempre estaba como en tensión. No porque iba a venir acá, sino porque estaba en un contexto hostil. El de, el de, el de siempre ese... Eso en lo que estuve estos, estos 11 años eh, luchando, y, de hecho, llegar a casa y, y estar segura y con gente amiga eh, me descomprimió, me descomprimió. Hasta pienso mejor, tengo mejores ideas, soy libre. Este sistema nos ha llevado muchas veces a, a hacer una máquina y no darnos cuenta de trabajar, ir, venir, generar dinero para pagar la cuenta para esto, eh, o no ha discriminado, no ha dejado de lado, eh, solo utilizándonos como una maquinita, ¿no? y llega un punto que, que nos damos cuenta que podemos tener un montón de cosas materiales, pero si, si no estamos en contacto, con la naturaleza, con el suelo, con qué producimos, qué comemos, eh, se pierde mucho significado. Si solo seguís reproduciendo la misma historia o cambiar la historia para los que vienen, para lo, todos los que vendrán, ¿no? Mira, bueno, me encontré con, con, pura humanidad, con pura humanidad. Yo hasta ahora venía con abogados tremendos. Tremendos, que la verdad que hicieron mucho daño. A mí los abogados anteriores me hicieron mucho daño, mucho. Cuando llegó a Juan, bueno, me encuentro con pura humanidad, como te decía. Eh, me hablaba de otra manera, pero nunca perdiendo la objetividad de lo, de, de, de, de, de, de lo que significa este, el trabajo de un abogado, ¿no? Pero desde lo humano siempre. No me olvido más, no me olvido más en su discurso, en su forma de hablar, en sus ideas, él desde ese momento comenzó a traccionar en contra de la cultura del descarte que yo le fui a plantear, ¿no? lo que todo eso engloba. No hay forma que nadie construya eh, nada importante sin una organización colectiva y bueno buscar compañeros y compañeras eh, que, que tengan el mismo horizonte, que eso no significa tener las mismas ideas de cómo llegar hasta ahí, pero sí por lo menos tener un mismo horizonte de qué sociedad queremos, eh, qué modelo de, pa de país queremos, para quiénes, y bueno, hacer lo que, lo que se crea necesario para conseguirlo. Cómo nos cambia la vida trabajar por una causa justa y, y, y no, no dudarla, digamos, y en ese sentido eh, la causa de nuestro pueblo no puede esperar y nosotros vamos a, a resignar todo lo que sea necesario para poder construir un proyecto colectivo. Uno está con los compañeros, sabe que atrae cada compañero hay un montón más y por eso nos hemos organizado y, el, y es importante estar la fuerza que tienen las organizaciones sociales y, y que estamos todas juntas. Si bien vamos dando pequeños avances, pero la lucha es larga, pero siempre para estar al frente ¿no? y continuar. plazo yo creo que un poco es ir, ir reconstruyendo esta idea de que el modelo vigente es el único posible y yo creo que ahí eh, la juventud es fundamental. Mostrar la producción agroecológica, devolver las tierras a las escuelas, que de las escuelas salgan técnicos o formados en agroecología, que la producción sin agroquímico en el plato de, cada ciudadano también no sea un privilegio. También en un contexto de retroceso y de defensiva nosotros salimos por la propositiva y decimos bueno, queremos más y vamos por todo, no nos alcanza con lo que tenemos eh, y vamos por más por las generaciones que vienen, no solo por nosotros. ¿no?